La asignatura comprende el estudio de los impuestos sobre la renta y el impuesto general a las ventas, se analizarán los fundamentos, conceptos, clasificaciones, supuestos de afectación e inafectación, aspecto temporal, cuotas, forma de determinación y en general sus estructuras impositivas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las categorías tributarias generales sobre el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas, a fin de formar una sólida posición en la solución de los casos propuestos. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.